Muy buenas, soy delta DeltaRai y bienvenidos al canal que le dará un poco de atención a una saga algo maltratada. O al menos así ha sido durante bastante tiempo. Recientemente, con el lanzamiento del remake de Metroid 2 y Metroid Prime 4 confirmado, parece haber remontado el vuelo. Metroid es una de las grandes sagas de Nintendo. debutando en la NES, ha aparecido en la gran mayoría de consolas de la gran N exceptuando Nintendo 64 y Wii U. Por tanto, con un número considerable de juegos en la saga, no es descabellado pensar que siguen un orden específico, una cronología. Y sí, lo cierto es que la tiene, y es oficial. Hoy os voy a explicar esta cronología. Por lo general, explicaré los acontecimientos desde el punto de vista de la protagonista, Samus Aran, ya que la historia suele girar en torno a ella. Tampoco se tienen en cuenta los spin-offs de la saga, aunque son pocos. Sí se tienen en cuenta los hechos que se narran en los manga, ya que son canónicos. Voy a dividir la cronología en dos partes, ya que hay bastante más de lo que pensaba. Hoy veremos hasta el final de la saga Prime. Dicho todo, comenzamos. La historia comienza en la colonia terrestre K2L. Los habitantes de este planeta, todos humanos, se dedicaban a la minería debido a los grandes recursos que se encontraban en K2L, destacando la Afloraltita, un valioso mineral que se usaba también como combustible de naves espaciales. Este mineral interesaba poderosamente a una taza de hombres pájaros llamada Chozo. En una de las visitas de los Chozo, al anciano ave, uno de los visitantes, le llamó la atención una pequeña niña de apenas 3 años llamada Samus Aran hija de Rodney Aran, uno de los trabajadores de Afloraltita, y Virginia Aran, ambos trabaron amistad. Entonces, K2L fue invadido por los piratas espaciales, comandados por el dragón espacial Ridley. Samus, que se cruzó con él, le preguntó si podían ser amigos. Humillado, el dragón trató de asesinar a la niña, pero su madre Virginia se interpuso, salvándola y muriendo en el proceso. Como última opción, Tommy Aran produjo una explosión masiva con la Floraltita. Los únicos supervivientes fueron Ridley y Samus, quien fue rescatada y adoptada por los Chozo. Samus pasó gran parte de su vida en Cebes, el planeta Chozo, donde se le transmitió sangre de esta raza, siendo ahora mitad humana y mitad Chozo, y donde fue entrenada por ellos. Eventualmente se le concedió el traje Chozo, una armadura biomecánica construida con la avanzada tecnología de esta raza. Años más tarde, ya adulta, Samus Aran se une a la Federación Espacial como policía, donde escaló puestos y ganó admiración rápidamente gracias a sus habilidades. En este periodo conoció también a Adam Malkovich, quien fue su comandante oficial. Sin embargo, un incidente hizo que abandonara el cuerpo y se convirtiera en caza recompensas, usando el traje que los chozos le otorgaron. Poco a poco y aventura a aventura, Samus se convirtió en la caza recompensas más reconocida del universo. Mientras tanto, una nave de la Federación Espacial fue asaltada por los piratas espaciales, robando varios ejemplares de Metroids, especies desconocidas hasta entonces, y los llevaron a Cebes. Dándose cuenta de lo grave que podía significar la reproducción de los Metroids y del uso que se le podían dar, intentaron recuperarlos, pero fracasaron. Como último recurso, decidieron enviar a Samus para que se infiltrara en el planeta que la crió. Exterminará a todos los Metroids y acabará con Mother Brain y el resto de piratas espaciales. Así ocurren los hechos de Metroid o Metroid Zero Mission, su remake. Sin embargo, lo contaré como este último ya que cuenta más detalles y eventos. Al llegar a Cebes, Samus debe acceder a Turian. Para lograrlo, primero debe vencer a los piratas Crave y Ridley, el asesino de sus padres. Al lograrlo, Samus logra entrar en Turian, los laboratorios de Cebes. Allí, Samus ve que los se han acabado con todo lo que se encontraban. Samus entonces consigue derrotarlos y finalmente llega hasta Model Brain. Le hace frente y sale victoriosa, pero antes de morir, inicia una secuencia de autodestrucción. Samus logra escapar a tiempo, pero es interceptado por naves enemigas y aterriza forzosamente en crateria. El impacto destruye completamente el traje de Samus y su nave. Por lo que debe infiltrarse en la nave notriza pirata, equipada únicamente con un paralizador con el objetivo de conseguir otra nave con la que escapar. Durante la infiltración llega a unas ruinas chozo llamadas Chozodia, donde, al superar una difícil prueba, consigue un nuevo traje completamente equipado. Regresa a la nave, donde se enfrenta a una versión robótica de Ridley que hace que, al derrotarlo, explote la nave, mientras Samus escapa cumpliendo su misión. Tres años más tarde, Samus recibe una misión en el planeta Talon 6, donde se desarrollan los eventos de Metroid Prime. Dicha misión era acabar con una sustancia que corrompía a los organismos que habitaban allí. Sin embargo, antes acude a la fragata Orpheon por una llamada de emergencia. Ya no había vida dentro de la fragata, puesto que la reina parásito había acabado con todos, pero Samus se ocupó de ella. Sin embargo, su muerte hizo que la nave colapsara, Samus trató de huir por los conductos de ventilación, pero por el camino se cruzó con Ridley, le construido como Meta Ridley, tras el episodio en Cebes. Intentando alcanzarlo, la nave explotó, dejando en mal estado a Samus. Finalmente Ridley escapó y Samus decidió aterrizar en Talón 6. Allí descubre que los trozos poblaron el planeta, pero murieron cuando un meteorito impactó liberando el gran veneno, el Pazón. En sus investigaciones, llegó a las minas de Pazón que los piratas espaciales trabajaban. Allí se topó con un pirata mutado por el contacto con el fazón, el pirata Omega. Al morir cayó sobre Samus. La gran cantidad de fazón hizo que el traje de Samus mutara y la hiciera prácticamente invulnerable a la sustancia. Posteriormente Samus se dirigió al cráter del Impacto, donde estaba encerrado el ser que liberaba todo el fazón del planeta. Sin embargo, Meta Ridley volvió y se interpuso en el camino. En un feroz enfrentamiento, Samus logró vencer y los fantasmas chozo lo expulsaron, permitiendo la entrada a la caza de recompensas. Allí se encontró con el ser, el llamado Gusano, el Metroid Prime, un Metroid alarmantemente expuesto a la radiación fazón. Nuevamente, Samus se alzó con la victoria. El Metroid agonizando a con una de sus extremidades a Samus, absorbiendo su traje de fazón y con él su ADN. Samus entonces abandona el planeta Talon 6, dando por finalizada su misión. Un tiempo después la Federación recibió un mensaje desde la galaxia Tetra. Dicho mensaje decía que la fuente de todo poder se encontraba en el sector alímbico. Para averiguar de qué se trata, le encargan la misión a Samus, desencadenando los hechos de Metroid Prime Hunters. Samus se dirige al sector alímbico para descubrir el misterio. Sin embargo, el mensaje había llegado a otros puntos de la galaxia y los recompensas Weevil, Noxus, Trace, Spy, Camden y Silux van también hasta allí para hacerse con el poder del que habla el mensaje. Para lograr acceder a la mazmorra que guarda este poder, había que activar el cañón alímbico que requería a su vez los 8 octolitos. Los 7 cazas recompensas comenzaron a luchar por hacerse con ellos. Mientras tanto, Samus descubrió que los alímbicos se sacrificaron para sellar a Gorea, un ser que causó el caos y dejaron una profecía sobre cómo podía ser vencido a la espera de que alguien pudiera cumplirlo. Finalmente, con los 8 octolitos reunidos, Samus activó el cañón y abrió una entrada hacia la mazmorra. Sin embargo, el resto de cazarrecompensas se adelantaron. Allí se encontraron con una estructura a la que dispararon creyendo que encontrarían así el poder que buscaban. De la estructura apareció, por desgracia, Gorea, que acabó con todos ellos y absorbió sus energías. Según entonces se dispuso a enfrentarse a la criatura. Siguiendo la profecía límbica, consiguió exponer el punto débil de Gorea, aunque ninguno de sus ataques funcionaban contra él. Por suerte, Samus se hizo con el Cañón Omega, un arma legendaria que logró acabar con Corea. Finalmente, Samus, junto con el hecho de recompensas, escaparon del sistema alímbico Tiempo después, a Samus se le encargó una nueva misión. Encontrar y rescatar a una brigada de marines de la Federación. El rastro la llevó hasta el planeta Eter. Allí se desarrollarían los eventos de Metroid Prime 2, Echoes. Ya en el planeta, descubre que los marines ya habían muerto, sin embargo, sus cuerpos son poseídos y atacan a Samus. La caza de recompensas logró escapar, pero poco después se encontró con un extraño ser que vestía un traje similar al suyo. Persiguiéndolo, cruza un extraño portal que parecía conducir al mismo sitio, pero en una versión oscura. La atmósfera de este planeta intoxicaba gravemente a Samus, por lo que tuvo que volver a pasar por el portal. Investigando, eventualmente se encuentra con Humos, centinela de los luminarios, la especie del planeta. Este le dijo que los luminarios vivieron en paz en éter. Hasta que un cometa impactó de forma similar a lo que ocurrió en Talon 4, dividiendo el planeta en dos realidades alternativas. En el cometa llegaron también los oscuros, con los que entraron en guerra por la luz de éter. Samus entonces aceptó devolver la luz de éter a los luminarios por medio de los controladores de energía. En esta búsqueda Samus volvió a cruzarse varias veces con el extraño ser al que persiguió al llegar a éter. Este ser resultó ser el Metal Prime que sobrevivió gracias al ADN que tomó de Samus y al fazón, combinación que hizo que mutara en una Samus Oscura, con habilidades similares basadas en el Fazón. Finalmente Samus logró vencer a Samus Oscura en cada ocasión y activó todos los controladores, devolviendo la luz a los Luminarios. Poco después, Samus acudió junto a otros tres cazarrecompensas, Rundas, Andraida y Gore, a una nave propiedad de la Federación, la NFG Olimpo, que se encontraba sobre el planeta Norion, para recibir las órdenes de su próxima misión. Finalmente se acordó que debían llevar una vacuna a la unidad Aurora, que había sido atacada por un virus creado por los piratas espaciales. Así comienza Metroid Prime 3 Corruption. Los cazarrecompensas llevaron a cabo la misión, pero entonces fueron emboscados por los piratas. Los piratas además habían desactivado los generadores del cañón planetario de Norion, algo especialmente crítico, pues un leviatán, los meteoritos que impactaron en Talon 4 y Ether, se dirigía al planeta y necesitaba ser destruido antes de que eso ocurriera. Samus logró llegar hasta el último generador donde se encontró con Meta Ridley, tras encargarse de él, Samus activó el generador y se dispuso a activar el cañón, pero entonces ella y los demás cazarrecompensas fueron atacados por Samus Oscura, dejando muy heridos a los cazarrecompensas. Sin embargo, Samus logró activar el cañón y destruir el Leviatán. Después, se desmayó. Al despertar, descubre que ella y los otros tres cazarrecompensas están produciendo grandes cantidades de fazón y que, para contrarrestarlo, han recibido un traje llamado PDP que les permite aguantar el fazón y utilizarlo para atacar o usar grandes poderes con ellos. Sin embargo, estos trajes pueden hacer que caigan corrompidos por el fazón si lo utilizan en exceso. Tras esto, Asamu se le ordena visitar los planetas Brillo, Elysia y al el planeta pirata, donde los Deviatanes se habían impactado, para vencer a las semillas de fazón que había dejado los leviatanes en los planetas y hacer que retomaran el contacto con la federación. En su travesía se reencontró con las recompensas uno tras otro, que habían sido corrompidos por el fazón y debían ser aniquilados por Samus, quien pudo cumplir la misión que se le encomendó. Sin embargo, en este punto, el fazón ya había afectado gravemente a Samus. Como último recurso, Samus se dirigió al planeta Faace, fuente de todo el fazón del universo. Al entrar allí, la energía de fazón fue tan abrumadora que Samus estuvo a punto de entrar en corrupción, aunque finalmente consiguió aguantarlo. En Faace, Samus tuvo su combate final con Samus Oscura. El enfrentamiento hizo que Faace entrara en autodestrucción. Al explotar, todo el rastro de fazón del universo desapareció y Samus ya era libre del fazón que habitaba en su cuerpo. Tras los acontecimientos de Metroid Prime 3, la Federación envía a las fuerzas de la Federación, una organización militar que usa trajes basados en el vestido por Samus, al sistema Bermuda. Aquí tiene lugar Metroid Prime Federation Force. Las fuerzas acuden al sistema para investigar los planetas ante una posible amenaza pirata. Tras confirmar la existencia de piratas espaciales en el sistema Bermuda, Samus acude a él para asistir a las fuerzas. De allí la caza recompensas descubre un arma que pertenecía a los piratas, llamado Ojo Aniquilador. Después del hallazgo, las fuerzas pierden el contacto con Samus. Los marines se infiltran entonces en la nave enemiga para destruir el ojo. Dentro de la nave, las fuerzas se topan con Samus, que está siendo controlada por los piratas espaciales, quienes tienen que combatir. Por fortuna, consiguen que la caza recompensas recupere la conciencia. Después destruyen el Master Brain, que guarda el escudo de la nave, y tras acabar con él, escapan con la ayuda de Samus y el ojo aniquilador queda totalmente destrozado. Tras todo esto, Psylux consiguió hacerse con un huevo de Metroid que nació en una larva. Para evitar confusiones, este hecho no tiene nada que ver con el siguiente punto de la trama, pero seguramente sea importante para Metroid Prime 4. Y bueno, hasta aquí llega la primera parte de la cronología de Metroid. Espero veros la próxima semana en la segunda parte donde veremos la segunda mitad de la historia de la caza recompensas de Nintendo. Espero que lo estéis disfrutando hasta ahora. ¡Nos vemos!